Seguro que ya estáis todos disfrutando de la arena de la playa o el agua de las piscinas más fresquitas con los mejores humos. Nosotros hoy hemos preparado un programa muy fresco. Así que, para no perder la costumbre de este veranito, empezamos con Fran y una cata de una de las variedades de Delicious Seeds con más copas internacionales en lo que va de año. Ya lleva cuatro. ¿Sabéis cuál es? Os dejamos con la review de Desconocida Kush. Hoy me he levantado con ganas de Kush, Por ello, toca hacer la cata de una variedad de nuestros colegas de Delicious Seeds perfecta para los amantes de las extracciones. Hoy probamos la desconocida Goose. Lo principal que tenéis que saber de la desconocida Goose es que procede de una Bay eleven, una de las campeonas hace unos años de la famosa High Times Cannabis Cup. Su cultivo es bastante sencillo y tanto en interior como en exterior sus prietos cogollos producirán una gran cantidad de tricomas con los que, en buenas manos, podrán salir unas extracciones campeonas, como este mismo año en la Continental Cup de Miami. En cuanto a sus propiedades organolépticas, realmente hablamos de una genética muy densa. Sabores predominantemente terrosos, gracias a la CUS, junto a algunos aromas picantes e inciensados de su otro parental. Su humo es muy denso y oloroso. Su efecto es un verdadero punch cerebral. Si vienes de entrenar y te duele algo o simplemente te apetece relajarte, un cogollito como este y a disfrutar. De momento yo voy a conocer un poquito más de esta desconocida y a ver si me relajo un poco. Nos vemos en la siguiente cata. Hasta luego. La verdad es que tiene una pintaza. A ver si me guardas algo, ¿eh, Fran? Si no, no te voy a dejar probar alguna de las variedades de producción comercial que nos trae American Abyss desde USA. La verdad es que me encantan todas las del catálogo de Gold Leaf Gardens. Tan solo hay que ver cómo cuidan sus plantas o crean sus productos a mano en Seattle para comprobar que su máxima es la sofisticación y el cuidado por lo natural. Vamos a verlo. Yeah, bad, bad, bad, bad, bad, ¿Veis? Cada planta cuidada como si fuera la única, cada producto confeccionado de forma artesanal con el máximo esmero y cuidado, sin olvidar que todos sus procesos de producción y confección de variedades están hechos de forma totalmente natural. Si estáis empezando ya a mirar catálogos para la próxima temporada de Indoor, Gold Leaf de American Abyss será una magnífica elección. De Washington viajamos hasta Girona. Y es que, como ya venimos avisando, este próximo fin de semana se celebrará la Foxy Cup, una copa canábica veraniega que contará hasta con zonas de acampada, piscina, música... ¿Qué mejor plan para el último fin de semana de julio? Os esperamos en la Foxy Cup entre los mejores humos. Pues esto se va acabando, peña. Recordad que la semana que viene publicamos el Marihuana News 86 con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos en los siguientes Now. Adiós. Yeah, yeah.